Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy voy a comentarles que nuestro canal se innova totalmente, va a haber un cambio total para el año 2021 y la idea es que formes parte de estos grandes cambios. Veamos los 10 cambios que veremos para el próximo 2021. Quiero aprovechar para agradecer a todos mis seguidores, pues cierto que ya hemos superado más de 2.000 seguidores. Muchas gracias a todos ustedes por creer en Dancing. También quiero aprovechar para contarles nuestro primer cambio. Para el año 2021 se harán sorteos. Sí, como ustedes lo escuchan muy bien. Habrá sorteos para todos los seguidores que han estado conmigo y me han estado apoyando entonces no pueden perderse esta gran oportunidad de participar en los sorteos del canal Dance Day. número 2 como ustedes pueden ver se han hecho algunos cambios en el canal uno de tantos es la cabecera y también se ha cambiado el logo nuestro logo es un mucho más limpio más fresco y lo que permite darnos una mejor identidad a danste entonces tenemos un nuevo avatar y hemos creado una nueva cabecera, para que sea mucho más compacta con, nuestro, con nuestras ideas. Cambio número 3. Nuestro canal se trabajará por temáticas mes a mes. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que, por ejemplo, para el mes de enero se trabajará todo lo que tiene que ver con temas de física. Entonces, todo el mes de enero será física, luego seguirá otra temática pero la idea es que sea mes a mes, esto nos permitirá dar mayor profundidad a temas que tengan que ser muy afines entre sí. Número 4, en el canal este año no se trabajó mucho en la parte de colaboraciones, pero para el 2021 buscaremos colaboraciones pero de temas mucho más concretos y de igual manera haremos algo diferente. Y trabajaremos la parte de entrevistas, entrevistaremos a algunas personas que nos permitan aprender cosas que fortalezcan toda nuestra parte intelectual y cognitiva. Número 5. Se fortalecerán las temáticas de biología y química. Se trabajan temas como por ejemplo la mitosis, meiosis, también temas que tengan que ver más con el área de química, tanto de décimo y de once. Y esto, y esto permitirá coger mejores bases en estas dos grandes ciencias. Número 6. Se abre la invitación para que conozcan nuestra escuela virtual Dance Educación. En ella podrán encontrar muchas formas de acompañamiento, refuerzo y seguimiento académico. Si quieren saber mucho más de nuestra escuela, pueden visitar nuestra página www.dunsteneducación.com.co. Allí podrán aprender y podrán tener un asesoramiento más personalizado. Número 7. Se potenciará nuestro grupo de Facebook y también nuestra otra red amiga que se encuentra en Instagram. Allí... Las tres harán una gran sinergia para que Dunstan siga llegando a cada uno de ustedes. Número 8. Se trabajará fuertemente para que volvamos a tener videos los días martes y los días sábados. Esto con el fin de seguir generando contenido educativo, pero de una forma mucho más continua. Entonces vamos a trabajar fuerte con una mejor planeación para que en estos dos días, tanto martes y sábados, haya más contenido en el Número 9, si sí, tú que eres nuevo y estás viendo este canal por primera vez, te invito a que te suscribas al canal Danste. no te arrepentirás del nuevo ciclo que espera al canal Danste. Me despido de cada uno de ustedes y aprovecho para desearles a todos un feliz año nuevo y un mejor año 2021 para cada uno de ustedes. Que hayan cambios muy positivos, ya que este año no fue muy fácil para todos. Y que todo esto nos permita seguir creciendo como seres humanos. Muchas gracias y un feliz próximo año nuevo para todos. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. De igual forma...